Bien, seguimos en este contacto diario. En el día de hoy, tenemos en la línea telefónica al director provincial de salud, el doctor Luis Rosario. Y quisiéramos pues primero darle la bienvenida y que nos diga al doctor cómo anda el COVID en esta provincia de Duarte en este momento. Saludos, doctor. Buenos días, Víctor. La ocupación hospitalaria es muy bajita aquí. Eh, solamente en un 11 por ciento. No tuvimos fallecidos tampoco en el día de ayer, en los últimos días hemos tenido muy pocos fallecidos, con excepción de dos que tuvimos el fin de semana. Y la cosa sigue controlada, haciendo todos los esfuerzos para que las personas sigan llegando a los centros de vacunación, que está, tenemos 22 centros diseminados ahora mismo en toda la provincia de Duarte, a la espera de todos los mayores de 18 años para su inoculación. Doctor, esa es una agradable noticia porque vemos nosotros, la prensa nacional, cómo sigue reflejando y expresando la preocupación eh, por, sí, la, por en, el rebrote. En, en, en Santo Domingo y otras provincias hemos, eh, tenemos un rebrote de la enfermedad. Aquí, gracias a Dios, tenemos, llevamos todo controlado, pero con la ayuda de, de todas las personas es que podemos seguir en este nivel. Las personas, aunque tengan ya su vacuna puesta, Deben ponerse su mascarilla y mantener el distanciamiento porque usted puede estar vacunado, pero él, la otra persona no. Cuando vacunemos ya a toda la población es que dejaremos de usar la mascarilla. Ok, doctor, ¿siguen asistiendo la, la, la, la, los municipios a, a los centros de vacunación a inocularse? Sí, estamos vacunando aproximadamente de 4.500 a 5.000 personas diarias y las personas de las comunidades, si usted tiene una empresa grande con más de 100 empleados, solo tiene que comunicarse con la Provincial de Salud y nosotros enviaremos un equipo de vacunadores directamente a su empresa y lo vacunaremos todo en el mismo lugar. Ok, entonces, ¿se ¿sí, sigue, doctor, finalmente ya siendo estricto con el, con el cumplimiento de los protocolos para evitar nosotros eh, que podamos verdad tener un rebrote como en este momento lo tiene el Gran Santo Domingo? Bueno, se, se, se cortó se, la se, llamada. Se cortó ahí la ahí llamada. Ya eh, más adelante seguiremos pues haciendo contacto con el doctor para para que nos diga esa partecita, porque eh, qué bueno, es una agradable noticia el hecho de que nosotros eh, estemos... Bueno, ahí está, ahí está de nuevo. Por okay. lo menos la ocupación hospitalaria. Ok, doctor, les doctor. decía que si seguimos, eh, se sigue siendo estricto con el cumplimiento de los protocolos. Claro que sí, las personas de los negocios deben mantener la cantidad de, de que nosotros le habilitamos mediante el permiso. Y en las horas de toque de queda, bueno, la policía es la responsable de, de mantener el orden. Ok, doctor, doctor te... una preguntita. Eh. En Manuel Tejada, Tejada de este lado, doctor. Con sí, relación mamá. a la vacunación, ¿cómo vamos eh, en la provincia de Duarte? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Hay mucha gente? ¿Está acudiendo mucha gente? ¿Cómo, si tienen el dato, ¿cuántas personas se vacunan diario alrededor más o menos? Estamos vacunando aproximadamente 4.500 personas diario en toda la provincia, con excepción de los sábados y los domingos la cosa baja porque también este, esos días los tomamos para visitar personas que no pueden salir de su casa y entonces el proceso se ha hecho un poquito más lento, pero de lunes a viernes normalmente la media va entre 4.500 o 5.000 personas diarias. ¿Ese, es un, Ese número, ¿no? es un buen número? El... Sí, la meta de nosotros es vacunar, recuerden que la meta es vacunar aproximadamente 250.000 personas pero como son dos dosis, se nos convierten en medio millón de personas. ¿No entiendes? En medio o sea, millón de, de, de Nosotros pod podemos estar vacunando primera dosis hoy en el mismo lugar, estar aplicándole la segunda dosis a otras personas también. ¿No entiendes? O sea, la meta de nosotros es vacunar 250 mil personas con dos dosis cada uno que se convierten en medio millón de vacunas. Oh, doctor, otra pregunta con relación a, a la vacuna. ¿Han llegado a la provincia las vacunas de AstraZeneca o solo se está vacunando con, con Sinovac? No, nosotros tenemos tres tipos de vacunas, que son la AstraZeneca, la Sinovac y la Sinopar. Esas tres hemos estado vacunando con estos tres tipos. Si a usted le corresponde hoy la segunda dosis de AstraZeneca, nosotros tenemos AstraZeneca y en el mismo lugar donde usted se puso la primera dosis, ahí mismo su, usted encontrará su segunda dosis. Okay, doctor, pues muchas gracias, sabemos eh, las estrellas ah, ahora mismo, Doctor, y una pregunta usted ah, me dice que hay tres tipos de vacunas que están a, a actualmente inoculando ¿las personas pueden decidir con cuál de las tres o es el médico es quien vacuna quien decide? No, por ejemplo el, el primer grupo que se vacunó que fue el sector salud, recuerden ese grupo fue vacunado con AstraZeneca ese grupo pues son vacunas eh, las vacunas Sinovac es una vacuna que, que, que la reacción es menor y por eso es la vacuna que se está poniendo a la mayoría de la población. La vacuna Sinopar, una vacuna que llegó exclusivamente para el sector militar, para el ejército y la policía nacional. Y la otra como te dije anteriormente, para el sector salud. Esos son los tres tipos. A toda la población lo estamos buscar, eh, vacunando con vacuna Sinovac. Y los miembros, por ejemplo, del ejército y la policía, que son mayores de 60 años, a eso no le pusimos no le pusimos Sinovac porque son un poco más fuertes, sino que a ellos le pusimos Sinovac por la edad. ok doctor, eh, ¿alguna otra información? No, exhortándole a la población a que vayan a su punto de vacunación. Tenemos vacunas disponibles y el superior gobierno tiene vacunas gratis para todo el mundo. No esperemos que pasen los procesos de vacunación y que después la vacuna usted tenga que comprar. Bueno, doctor, pues gracias y siga esa extraordinaria gestión que usted ha venido desarrollando al frente de la Provincial de Salud. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a una Herman, pausa. Gracias, Gracias doctor. Vamos a una pausa porque ya está preparado sí. nuestro compañero Ariel Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes. Así que no le cambie que ya regresamos.